Este lunes por fin los vecinos de Mochales respiraban tranquilos y es que las bajas temperaturas y el frío les jugaron una mala pasada al helarse una tubería de abastecimiento. Estuvieron más de 15 días sin agua. Eh, yo lo veo un dislate porque no, no es de recibo tener a dos familias sin agua durante 15 días, sea cual sea el problema. Se ponen los medios que sean necesarios. O bien se pica la tubería o se les trae una cisterna de agua o se hace algo. Pero no me parece de recibo. Estos señores pues, han tenido que, que enviar una queja al, al defensor del pueblo porque el ayuntamiento no les hacía, no hacía caso. Esta es la principal polémica del suplicio que han vivido varias familias afectadas por una avería... ...cuyos motivos se discuten pero que han tenido como resultado que hayan estado 15 días sin agua. Este lunes veían como el agua volvía a salir del grifo. Después de 15 o 16 días milagrosamente tenemos agua. ¿Por qué la causa? Pues los técnicos son los que tienen que, que decir cuál puede ser la causa. Y es más... Esta mañana, antes de que llegarais vosotros, aparecieron del centro comarcal Ramón, que es el fontanero de, de diputación, y, y bueno, bueno, vio lo que había. Y según ellos, que tampoco lo puedo corroborar, po pocos avisos había. Es más, los, la gente de Villel, que tenemos un camión de bomberos para tres pueblos, pues ofrecieron ellos voluntariamente, sin orden de nadie, del alcalde ni de nadie, se ofrecieron voluntariamente a traernos agua. Eso el es viernes. ...a las seis o siete de la tarde... ...y de madrugada pues vino el agua ya... ...por eso digo que milagrosamente". Desde luego recuerdan los días pasados... ...como un auténtico horror. Pues muy mal... ...pues eh, duchándote con garrafas... ...y no pues cada tres días o cuando puedes... ...porque no, tenemos la fuente... ...de la tía Antonia que le llaman... ...que está pues aquí cerca... ...pero tienes que ir con garrafas a buscarla... ...entonces la verdad que... ...llega un momento que te, te, te dejas vamos... ...te descoyuntas... ...y entonces lo demás pues fregando pues lo justo... ...lavando, usando dos platos, dos vasos... ...para no tener que, que se acumule la vajilla... ...y las lavadoras pues hace 15 o 20 días ya que... ...bueno 15 días o 16 que no se ponen. Aquí cogemos el agua porque es un agua muy buena... ...aparte que es buena en esta fuente... ...porque nos pilla más cerca que la fuente del pueblo... ...entonces estas son las dificultades... ...para llenar una garrafa o mi mujer... Con 66 años y yo con 72 pues tenemos que hacer esto. Pero lo que más me preocupa por solidaridad es que hay un niño y hay una señora que también tiene que cogerla de aquí. Y 14 días hay que lavar la ropa. Y bueno, ya estamos contentos ¿no? que nos haya venido el agua. Estos vecinos denuncian que el ayuntamiento ha querido achacar a una rotura de una tubería de un particular el problema y no ha hecho nada para solucionarlo. Sin embargo, los vecinos afectados aseguran que el problema viene por la congelación de una tubería. Y Esta es la tubería que mi marido, lo repito, lo, lo cavó con una persona del pueblo y con un empleado del ayuntamiento, ayudado de un empleado del ayuntamiento en su día de la avería del agua, pues a la hora de cavar se rompió un poquito el tubo, que le repito, estuvo arreglado en el mismo día y se nos recalca en el comunicado del señor alcalde que la tubería ha estado rota entera. Y aquí tenéis el, vamos, la prueba de que ha sido un tramo de nada. Sí. Cuando se rompió el tubo, el cachito de tubo que había, había hielo. Eso lo reconozco, que estaba hielada. Que también, eso dicen, porque la tubería ha estado mal hecha desde el principio y poco enterada en la tierra. Lo que pasa es que aquí, varios años, había oría, uh, ha habido riadas, se ha medido la máquina, se ha cogido más tierra de encima de los tubos, que no culpa a nadie, vamos, que son cosas naturales que pasan, pero que no culpen a los demás. Sea como fuere, estos vecinos, entre los que se encuentra un niño de cuatro años que vive en algo más alejados del pueblo, han pasado 15 días para olvidar.